Allá no va a haber ni cap actuación ni cap carga policial ni cap lanzamiento ni de salvas ni de cap tipo de proyectil però torno no repetir, que ahí de bolas de goma no se va a al seu llançament en cap caso Allá no va a haber cap actuación ni cap carga policial ni cap lanzamiento ni de salvas ni de cap tipo de proyectil les sirenes cada cop mes a prop van a comenzar a veure llums. el meu company es va girar i embaldir li han disparat a una chica ha caigut a terra no ahí va ser quan ens van posar a correr no i volia que tornés sin com a ajudarla no pero bueno yo es pànic. Van pujar per Roger de Yuria Correns y Alessores de los Mossus ens, ens van adelantar y van tallar Roger de Yuria, de manera que ens van a obligar a agafar eh, Gran Vía. Eh, Joana andaba a girarme, bueno, sentíem el els de los le, pilotes, va a un hombre molt gran que le vaig a decir, amagues, amagues, no, no, no estiga aquí. Y vamos a Gran Vía pero un lateral y a las horas van con o sea, van, van arribar en els furgons per la calzada calçada gran de, de gran via yo eh, sentia los les pilotes y sentia bueno sentia la gent plorar la gen em giraba y mirava veia que gent que es caía a terra i i vats veure com disparaven des de dintre dels de, de furgons eh, ahí un em vaig posar a plorar y ¿no? se de... van a tornar a tallar. De manera que tenían un cordón de o sea, hermosos que comenzaban a baixar de los furgones, disparan y pegan porres, eh, les porres en plan a saco, eh, y perdarrere en em vaig girar y venían con dos jcapanos nosotros. Yo, bueno, yo estaba terrorizada en eh, em vais posar a plorar molt, va agaf... eh, estaba agafada de Jordi, el meu company, y no paraba de gritar esteu bots no estaba fent res. en estava... ens estaba en acomiadant, es que no niaba res que el fes pensar això, no? allà no va haver ni cap actuació, ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves ni de cap tipus de proyectil. Vem decidit tornar cap a casa y simplement doncs el que ven fe és anar a buscar el bus i labors, bueno, estábamos quan estàvem a Plaça Catalunya, a Passeig de Gràcia, en aquell moment Ven a ver como una furgoneta de los Mossos de escuadra, se es va parar just davant de nosotros y voz va a abrir la puerta y van a bajar un grupo de Mossos con pistolas a la mano y va a comenzar a carregar contra todo el grupo de gente que estava allá. Llavors eso lo que va a provocar es que aquest grupo de gente se abranchés corriendo eh, a Passeig de gràcia, de manera que al meu costat costado havia gente que se va caure a caer terra gent tierra gente entre ella bueno, y al final de todo el carrer también ven veure que una otra furgoneta había parado y van, baixar els Mossos, també, i ens van començar a bajar los mozos también y van a comenzar a cargar contra todos nosotros. En aquel momento, la única escapatoria que tenían, porque estaban acurralados, tanto para arriba como para davant, era creuar Passeig de gracia. Luego, todo el, el grupo de personas que ens allá allà a començar a correr cuando, de sobte una noia que estaba allá, va a comenzar a cridar que necesitaba asistencia médica. La yo recuerdo la imatge d'aquesta noia creuant Passeig de Gràcia, ehm, o sigui, per qui tot regalimant li sang i recordo que em vaig apropar a ella i vaig veure que, o sigui, tenia un forat negre al l'ull. Y en aquell moment, doncs, hi havia un grup de gent quevem estar assistint-la,vem estar tots trucant a les ambulancias, i al final la van venir a tenir, a atender. Básicamente va a ser eso lo que va pasar. O sea, era... el que era tornar a pasar. que realmente Simplemente al que estaba en FEN era turna capa casa, ninguno estaba en res de dublé. En allá no va a haber capa actuación, capa carga policial, ni cap lanzamiento, ni de salvas, ni de cap tipo de proyectil. Una que a tocar la ¿Dónde está la ambulancia? ¡Puto! ¡Almiras! ¿Podéis llamar a la ambulancia para que venga a atenderla o qué? ¡Podéis llamar a la ambulancia para que venga a atenderla! ¡Eh, a la pobrecica, va a atenderla vosotros que tenéis conocimiento de primeros auxilios! ¡Podéis! ¡Pero! ¡No, Dios! ¡Ay, ¡Vale! Dios! ¡Ay, Dios! vamos en un portal ¡Ay, vamos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, van ¡Ay, Dios! portal Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! super desprotegida, pensant ¿por qué un mozo d'esquadra m'ha de, de treure a mi de un refugi en el que estic? Porque m'estan perseguint maté mateixos, llavors no sabia on anar i, i com vaig poder, bueno, em vaig amagar, llavors un cop va passar una mica tot, tot aquest darull, eh, que van pasar como 15 minutos o así, va ser cuando nos vamos a i y bueno, ya había una mica... O sea, sigui, la ciudad, allá a la plaza Cataluña era un ambiente como com si hagués pasado un allá y había una serenidad que expres es que no, no pensábamos que pasaría el que el que a vivir expres y era yo gente caminando, allunyando-se del núcleo de todo y y de cop, mmm, furgons de mossos rodejant tota, la, totes, tota aquella poma de d'edificis y si o sigui, van baixar de del carrer de Sant Pere, la Ronda Sant Pere i van disparar. Llavors, que aconseguian que toda la gent comencés a córrer cap y endavant i tirant a la gent al terra. I jo vaig veure gent que es va es va tirar contra el terreno y va pensar que es que le podría haber pasado alguna cosa muy grave o, o que em podría haber pasado a mí pero claro el impacto es que tú corras darrere de gente que te está disparando y que no veas que te están però pero de cop arribas a un carrer y et trobes unos que que venen de cara a ti y eso va a ser muy impactante labor me ha parecido gracioso que me fer va ser uf, y cuando nos vamos a todos contra la pared vamos a ver una noia que, que estaba... bueno, una vez un noi y cridant això que necesitaba una ambulancia y yo a ver toda tota la cara sagnant con la y en aquel momento me sentir que o sigui, no, no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué tú, que, que no has estado en, en aquel momento de la que estiguis caminando a casa teva y de cop uns mossos vinguin a dir te que has de marchada de esta manera y disparar arbitrariamente a gente que, que ellos no saben en cap momento si se han expulsado porque ellos gent que se o si sigui, injustamente a un perill, pero en aquel momento estava estaba arriesgando o, o expulsando a ningún perill sino simplemente estaban marcando cap, a, cap al, al o sigui, que no era el núcleo del, del, de todo del aldarull y no, no entiendes por qué un mozo de escuadra te está disparando a tu en aquel momento. Es una bueno, impotencia muy grande. ya ja está. Allá no va a haber ni cap actuación ni cap carga policial ni cap lanzamiento ni de salvas ni de cap tipo de proyectil. El ambiente no era peligroso ni nada. Pero sí que veíamos como esos signos de gente que venía de abajo pues eso sangrando y no sé qué. Cuando llegamos a Plaza Cataluña nos encontramos a un montón de gente, igual en pequeños grupos, charlando como había sido la manifestación y todo eso. Y ahí es cuando aparecieron un montón de furgonetas, salieron los antidisturbios y cargaron con pelotas de goma y también con porras a un montón de gente, a toda la gente que estaba allí. Nosotros nos separamos, mientras yo corría, escuché a unos chicos decir, le han dado con una pelota, le han dado con una pelota, entonces me volví y la chica que estaba a mi lado llevaba la cara, llevaba la mano en, en el ojo y sangraba, así que yo con sus amigos, les, entre todos, le, le ayudamos a sentarse en el suelo, y allí ella empezó a decir, me duele un montón, me duele un montón, los amigos estaban muy asustados, llamamos a una ambulancia, la ambulancia tardó un siglo en llegar, mientras tanto mucha gente rodeaba a la chica, eh, y la policía, llegaron unas nuevas furgonetas y volvió a cargar, estando nosotros en esa circunstancia, era increíble, y la, la gente empezó a correr, Mucha gente empezó a decir, hijos de puta, que le habéis reventado un ojo a esta tía y seguís cargando con pelotas de goma. Claro, la chica escuchaba todo eso, fue una situación muy desagradable, la verdad, porque la chica estaba asustadísima, ¿no? escuchando a la gente decir que ella había perdido un ojo sin saber aún qué le pasaba. Entonces, bueno, yo intenté decirle a los chicos que estaban gritando esto que no lo hicieran, porque estaban asustando a ella. Eh, finalmente llegó la policía urbana, antes que la ambulancia, y le dijo que que la acompañase, se la llevaron al coche le acompañamos nosotros también y ya dentro del coche de la, de la policía, también muy desagradable todo, el policía cogía el volquito que hablaba pidiendo una ambulancia y sin importarle nada que estuviera allí, allí decía cosas como, mandadme una siete o no sé cómo le llamaba una ambulancia que tengo aquí tengo aquí a una tía que la han reventado, sí, con el, con la, con el globo ocular reventado y ella escuchándolo todo, ¿no? Entonces fue cuando ella verdaderamente se retiró la, la mano de la cara por primera vez y le vi le vi el ojo completamente, bueno el ojo no, la, la cara reventada verdaderamente, Está, yo nunca había visto algo así en vivo y me impresionó la verdad que me impresionó psíquica y físicamente cuando la vi me, me convencé me a encontrarme mal la verdad.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 De la hora que el accidente que se va a ahí, donde en algún momento vaig dubtar si se tornaría una manifestación o no, si realmente va a sentir. Y de la cap para casa no me em sentía gente segur A mesa, a cada cantonada, había un mozo o un guardia urbano, y realmente cuando veía no sentía seguridad, al contrario, sabía que aquella gente no estaría allá para protegerme, y realmente me realment em planteaba si se tornaría o no una otra manifestación. Pero vayan las declaraciones de abu y de algunos políticos, donde Precisamente, eso es lo que encara más que més a ayudar contra esta injusticia. Por tanto, yo sí que tornaría a una manifestación. Pero sé que yo, realmente, a aquesta que esta política, lo único que están a conseguir es pusar a la en la puerta. Estar en la calle sin participar de ningún altercado, estar tranquilamente comentando cómo ha ido la manifestación, hablando con tus amigos, qué es aquello que habías visto, qué no, qué es lo que te había parecido a ti etcétera, y que aparezcan los antidisturbios y carguen disparando con pelotas de goma eh, es verdaderamente una sensación horrorosa, ¿no? uno piensa en... yo no soy de los que piensa, esto recuerda tiempos pasados, más que nada porque a mí no... yo apenas los viví, pero... pero esto lo que sí que es es un régimen, ¿no? no es que recuerde a un régimen, sino que uno en esos momentos vive, hostia, un, estoy viviendo un régimen que me obliga a irme a casa, que no puedo estar hablando con mis amigos, que pierdo un ojo si me quedo aquí. No tienes por qué estar rememorando a ningún otro, o sea, no tienes aquí el presente. Que igual que yo edit que no tornarán a nada las manifestaciones, a Melismus Fish, también voy a decir que, sembra un tópico, eh? pero que precisamente, peroéis, continuaré a todas las vegades que y cada vegada me esforza, porque perquè yo no voy que creáis que en un país... On... On es posible que pasen este tipo de cosas. Muy que se sienten lliures y que puedan reivindicar y, y exigir el que i el que